En mi cabeza una historia sucedió, en mi cabeza una historia sucedió. Contigo un libro, un libro de fantasía le de... Cierra mi oce Poner una foto en mi cuarto todo cada vez que me levanto En una noche así yo declara mi amor A ti Pa' vivir feliz Una aventura que sea Realidad sí, sí, sí. Vamos pa' el lobby Vamos pa' el pico. En una noche así te sí. En una noche así Baila el relé donde estás bien Así todas me quieren a mí, pero yo te quiero a ti y no sé cómo... No te enamoras de mí. En depresión bajo la llorando, caminando, llorando, esperando a que me diga te amo. En un lugar así, recupera el tiempo que me estado Como tu casa, donde tu amigo, y te a disfrutar. Todo el tiempo que quedas, un rico los dos de noche A veces pienso que me perdí a gustar Y puedo el triste Pero yo sé, en ¿no? realidad yeah. Vamos a bailar en una así que el reggaeton de bueno sí, well. vamos a hacer ningún. En tu casa de visitas y conocer a tu papá para decirle que soy un buen tipo, no tomo alcohol ni fumo ni solo ¿no? Te voy a dar la mejor sensación de tu ¡Wow, oh, wow! Baby heart, baby heart. No tomo ni alcohol ni fumo ni fumo ni solo Te tengo la vida, la vida, me lo me me Vamos allá de una noche así, de grito y de bueno Vamos a jugar vivo Y te voy a pegar en una noche a Y esperando que puedas vivir esperando que me robes Que mi nada me es esa eres tú Me robas tu corazón cuando me robas pero en una noche así no sé qué voy a hacer. Y como don el rosa, el tiempo se fue. Vamos a aprovechar, vamos a juntitos los dos. Vamos a aprovechar estos días que nos queda juntos.